Hola, en este video te enseño cómo conseguir el traje de Johnny Cage Galán de Pel, que es el del modo historia o oh, joven. Para conseguirlo solo, solo está en la cripta y necesitas un cofre de corazones o 250 corazones para conseguir este traje. Si no siento lo mejor. Básicamente es eso, solo tienes que comprarlo eh, Nada más Sir! Sure.